Hello, pues hoy día 8 de marzo, día de la mujer, me han consultado lugarcén. dinos mujeres blogueras, blogs de mujeres que te gusten, que sean interesantes y que a lo mejor no sean conocidos. Bueno, haré una mezcla de todo, pero desde luego estos siete enlaces para mí son realmente muy buenos. Así que nada, vamos por ello... Pues empezamos con celiail.com. Celia habla de empleo 2.0, marca personal, recursos humanos, es decir, en esta época en la que estamos con el tema de cómo emplearnos, cómo encontrar trabajo, sobre todo en tema de mujeres, bueno, pues Celia tiene un blog fabuloso. Realmente es un blog muy, muy bueno, centrado en esos temas, ya sabéis, recursos humanos y empleo. Celiail.com. Seguimos. Elia Guardiola. Serendipia. Eliaguardiola.com tiene un estilo fenomenal. A mí me encanta mucho Elia, me gusta cómo habla de cosas como neuromarketing como storytelling, branded content, como marketing de contenidos, son los temas principales de su blog y lo hace realmente bien con voz propia, que es muy difícil en este momento en el que hay tanto blog sobre marketing online y sobre estos temas. Elia Guardiola es una crack, es fabulosa, así que aquí la tenéis. Seguimos, hablandoencorto.com. Que bueno, que es nuestra apreciada María Lázaro, quienes estamos, llevamos mucho tiempo en Internet, sabemos de María Lázaro, de su blog, que es una referencia desde hace un montón de tiempo, siempre con sus posts de herramientas y recursos que son fabulosos, y últimamente pues hablando de LinkedIn, de Instagram, con unos ebooks espectaculares. María lo clava, está genial, hablando en corto.com. Más, este a lo mejor no lo conocéis, es el blog de Alicia Ro aliciarro.com y me encanta, me gusta porque habla sobre la manera de comunicar se centra mucho en esos temas y curiosamente su último post es genial porque es 10 beneficios de grabar vídeos hablando frente a la cámara lo que estoy yo haciendo, que es fastidiado que es difícil, que te cuesta mucho pero realmente tiene beneficios y Alicia habla de ellos el, el blog de Alicia es muy bueno también y merece la pena consultarlo así que todos los enlaces os los dejaré Coaching, que es un tema muy de moda, pero que realmente merece la pena. Y en coaching tiene que ser Hanna Kanya, hannakanya.com. Hanna es fabulosa. Y una de las cosas que me gusta de Hanna es que lleva ya bastantes años con su canal de YouTube y haciendo vídeos muy frescos, muy buenos, muy honestos y muy directos con su canal de YouTube. Y en esos vídeos centra sus posts. Hanna Kanya, por favor, leedla porque os va a llegar, realmente es muy buen blog sobre coaching y otro blog sobre coaching es coaching 2 .es, que es de Vanessa Carreño, que es de León, que es de mi tierra y me encanta y todas las semanas pone un post realmente bueno que os recomiendo que leáis coaching 2 Vanessa Carreño Otra Vanessa, ya el último enlace, esta es de nutrición paleomoderna.com Vanessa 10. es que fantástica es, me encanta. Siempre me ha gustado este blog de Dieta Paleo, es la referencia que tenemos mi socia Espe y yo en cuestiones de nuestro propio blog PaleoChef. Y es buenísima Vanessa, sobre todo las fotografías, todas las recetas que tiene sobre Dieta Paleo, todos sus posts sobre filosofía, sobre deporte, sobre nutrición. Vanessa merece mucho la pena, paleomoderna.com, es un blog estupendo. Y ya está, pues aquí tenemos siete blogs de mujeres en el Día de la Mujer. Y todos los días a consultar blogs de mujeres, de hombres, pero cosas que realmente merecen mucho la pena. Si queréis suscribiros a mi canal de YouTube, os lo agradezco. Por aquí dejo los enlaces y, sobre todo, hacedme preguntas, ponedme retos, porque me encanta hablar de gestión del conocimiento y, sobre todo, mostrarlo. ¡Hasta luego!